En esta Valentina Martínez eh, Podemos hablar también un poquito Vamos a, a conocer a Vale Podemos conocerla a Vale un poquitito más eh, Porque eh, Bueno, ha estudiado nutrición en la Universidad Nacional de La Plata Y ahora tiene más de 100.000 seguidores En Instagram ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo relacionamos eso? Con, tiene que, ¿Tuvo que ver algo justamente el pasar por la universidad Y tener más de 100.000 seguidores? ¿Hay una relación directa ahí? Y la verdad es que, que la universidad eh, me ayudó mucho en cuanto a la difusión. Yo empecé con el Instagram antes de recibirme, eh, porque nada, siempre me gustó el hecho de, de hacer recetas saludables y poder compartirlas. Era recién el boom de Instagram 2016. En realidad recién empezaba. Era 2016 por ahí. Y dije, bueno, me hago en Instagram, vamos a ver. Me empecé a ir muy bien. También a su vez eh, pasó que hubo algunos temas de, de conflictos entre la, mi universidad y la entre la facultad nuestra y la universidad. Bueno, uh -huh. tuve una situación. Entonces también ahí eh, se me empezó a dar una faceta muy de los medios porque yo iba a todos los noticieros de La Plata, todas las radios a hablar del tema. Y eso como que me dio, no sé, tipo práctica, y bueno, después pasó que cuando nos recibimos, fuimos las primeras en recibirnos de nutrición de, de la UNLP, soy la primera corte, digamos, de recibidas, así que, digo recibidas, pues somos todas mujeres, Ajá. así que bueno, nada, eso también eh, hizo que después estemos un montón de tiempo en notas y demás, y bueno, y en Instagram empezó a crecer, a crecer, a crecer, y un día eh, me pasó algo muy loco, uno, un día ven mis, mis Ex profesoras lo que hacía en Instagram Y me llaman para dar una materia Que generalmente es al revés Uno va por lo académico y se le da a dar la materia No En este caso fue al revés Instagram me permitió dar una materia en la universidad Es muy loco Claro, cuando todavía no eras eh, recibida o no Claro, cuando estaba recién recién recibida O sea, ahí cuando estaba con la tesis Vieron esto y dijeron Che, vale, mirá, acabamos de ver lo que haces. La verdad no estábamos muy enteradas, pero no, no lo vimos porque nada había empezado a crecer en Instagram. ¿Querés dar gastronomía? Dale, sí, de una, me encanta. Así que me llamaron para dar ¡Qué bien! Materna. ¿Cuántos seguidores tenías ahí, te acordás? Eh, exactamente no, yo eh, la verdad es que empecé con po pocos, como todo el mundo, dos mil, dos mil y pico. Y un día fui al programa de Guido Casca, ¿vieron? A las puertitas. Sí, ¿Sí? No. al de las puertas. La puerta. Sí. Ahí está, una puerta con un sándwich. Tenías que llevar el mejor sándwich. Lo di todo, gente. Todo en ese sándwich. Tenía bondiola desmechada, pan de espinaca, mayonesa de zanahoria, crocante de remolacha, todo. todo que, tenía que tener. Y bueno, nada. Gané, pero más allá de que haya ganado, Guido se haya recopado con el Instagram. Entonces repetía todo el tiempo, cocinando, ando, cocinando, ando. Y ahí fue como un boom. Llegué a los 16.000 seguidores y de ahí, después, nada. Yo, la verdad, que, que dejé de, un poco en Instagram un tiempo porque estaba finalizando la tesis y demás. Y después, re, recién recibida, volví con todo y nada. Le metí, le metí, le metí. Laburo, laburo, laburo. Hasta que, bueno, nada. En la pandemia crecí un montón. Mitos y verdades del de mundo Instagram influencer. Si vos tirás. <risa> a a, si vos tirás eh, con más de 100 mil seguidores. Si vos tirás una historia. ¿Cuántas personas.? Sí. Te ven ve esa historia ¿Se puede decir bueno, esto va... o no? Sí, sí, se puede decir Va a depender mucho de, de la onda que tenga Instagram este día De lo que hayas hecho en las historias anteriores O posteriores Lo que vayas a hacer Hay días buenos que te las ven mil personas Que es un montón Y hay días que te las ven mil, 10.000, mil. Eso va a depender Que también Depende es otro montón que... que también es otro montón, digo Sí, es un montón, igual y además a veces no importa que, que la historia te la vean dos mil personas, pues por ahí vos hiciste una seguilla de historia y la última la vieron 2.000, ponle la dos 2.000, pero por ahí sirve para, por ejemplo, vos querés mostrar un producto y llega ese foco de gente que, que va a consumir ese producto. Muchas veces no es el mejor día de historias, pero a, a la persona que mencionás igual le sirve, o a mí, ponele igual me sirve, porque por ejemplo, no sé, yo quiero promocionar mis recetarios. Y lo vieron, ponele que fue un día malo, lo vieron... 3.000, 5.000 personas, depende... Bueno, pero por ahí, si tuve venta, me sirve más que tener 40.000 personas que, que por ahí pasaron por ahí que ni sabían que te seguían. Claro, claro. Pregunta. Eh, estrategias ahí, ¿cuándo pica la gente? Me interesa eso. Ay, ¿Cuándo es. pica con respecto a la nutrición, no? Que es lo que, vos, lo que vos mostrás y lo que vos expones. Digo, pica con las recetas, pica con los sorteos, Pica con, eh, la por ejemplo, los cursos o, o, o tips que das para distintas cosas. ¿Cuándo es donde notas más interacción con la gente? Bien. Eh, mi público, ¿viste? Cada público es diferente. Sí. Mi público no, ama, no es tan amante del sorteo como otros públicos. O sea, lo cual eso me da una, una buena una ventaja o me, me deja un buen sabor, que es que la gente me sigue por el contenido. Entonces, eso está buenísimo. A la gente le gusta mucho el reel de receta fácil eso es lo que más le gusta, le gusta que le digas Che, mira tenés esto, esto y esto Te haces esto en 15 segundos Ah, y ahí estamos viendo para eh, la, la historia de un sol para los chicos Que voy a estar el sábado ¡Epa! Bueno, sí. Ahora nos contás Ya nos queremos meter en todo Volvamos, volvamos no. eh. Bueno, entonces, eh, como les decía, pega mucho el contenido ese y ¿saben qué? O sea, la gente, si bien lo que busca en cuanto a nutrición en general es el resultado del antes y el después, también está aquella persona que busca la información real. O sea, te dice, a ver, sí, está bien, me mostras un antes y un después, pero también, no sé, acompañarlo con alguna dieta con algún plan nutricional que sea posible. ¿Qué tips me das que yo pueda llevar? El tip simple es lo que le gusta claro. a la gente. Lo, lo de, real, lo, lo, que, lo que sí se pueda llevar real. a cabo. Claro. Lo real, lo real. Así que, la, y la verdad que al principio me, me sentía muy frustrada porque uno ve por ahí un personal trainer que no estudió nutrición o alguien que no estudió nutrición, muestra un antes y un después, y por ahí da planes y enseguida tiene un montón de gente, como más clientes y claro. claro, consultantes, ¿no? Y a mí me costó al principio un montón de meses cuando recién arranqué. Y después, cuando el público sabe lo que vos das, una vez que tenés tu público, ya es como que te relajás. Porque la gente sabe lo que va a buscar en tu página. Claro. Eh, y, en, y, en, y después iba a consultar, ¿no? O sea, de, que busca algo, una, un plan de alimentación real posible. Eh, con más de 100.000 seguidores, ¿cuántos son hoy por hoy? 112.000. mil 112 seguidores. Eh, ¿Tenés hater o no? Re pocos Es increíble Casi no tengo O sea Siempre hay alguna persona Que vos decís Dale O sea Tenés tantas ganas de opinar Pero eh, Sí <risas> Siempre lo hablo con amigas Que están en el rubro Y por ahí sí tienen más haters La verdad es que Yo tengo muy pocos eh, Está bueno Lo que sí Veo que la gente Pardea con cosas que dale, o sea, eh, por ejemplo, eh, una vez algo en, en la parte de arriba de bikini y es como que eso molesta, ¿viste? Como claro, que uno es atrasan, especial. atrasan, sí, sí, atrasan. comentarios que no. Y después, por ejemplo, están buscando, hay gente que está buscando siempre que te confundas. El otro día, esto, son cosas que después me río con mis amigas y demás, porque puse, eh, sí, el tal plan está disponible para Argentina, porque una chica me preguntaba, ¿llega a Córdoba?, Sí, para Argentina y todo el mundo. Entonces una me responde, che, pero Córdoba es Argentina. Tipo, dale. Si te estoy avisando que además de Córdoba... Claro, para que, que después no te pregunten todo. de Mendoza, de Tucumán, del sur, para toda Argentina. No voy a opinar de Córdoba. Para toda Argentina y para... Y, para, y tipo, dije, para, también para todo el mundo, porque real pueden pagar por, claro. por Paypal y demás. Pero me, me causó porque es como que la gente a veces busca, busca el... Ahí, ¿viste? O, el, el pelo ya, al el huevo, bloque, como se le dice Para marcártelo... Tal no cual. No es, tanta, es nada, es nada menos, es nada, no hay caso. Eh, Valen una más, una sí. más. Eh, ser influencer. Mitos y, y realidades. Dale, me ¿cuál? gusta eso de los mitos, porque sí. la gente tiene como muchas cosas. Sí, tal cual, tal cual. Por eso, y. Y, y, y nada que ver, es ajeno, porque no deja no. De, Instagram no deja de ser un laburo en donde pasás un montón de tiempo, Eso. en donde producís un montón de cuestiones. Digo, eh, en esa relación, ¿te ha pasado de estar comiendo en algún lado y te pregunten, ¿vos sos Valentina Martínez? Sí, me ha pasado. <risa> cara eh, de póker, ¿o no? varias veces, eh, una vez... Oh, <risa> O bueno, una vez me pasó que estaba comprando cerveza, vamos a decirlo, eh, a la noche y una me mira y me dice, ¡Ay, no, no me muero, vos sos Valentina Martínez! Y mi, y mi amiga dice que, que me puse roja porque estaba tipo ahí con la cerveza. <risa> sí, le digo, ¡Ay, no, yo te recibo. Bueno, eso sí, también me ha pasado en la playa, en un montón de lugares, que la gente tipo, ¡Ay, no, no, me puedo sacar una foto! Me dijo una, no le digo, disculpame, pero me da mucha vergüenza, le digo, ¡No, no! era era era la, de noche, tal, no, digo me da vergüenza, eh, pero nada, todo bien, o sea, como que no sé, me piden a veces que Ah, pensé salido, pensé que le ibas a decir, "No, no, cobro la, la foto." Dijo, "Bueno, no, para, ver, digamos, Se fue <risa> para arriba, digo yo. <risa> bueno, no, pasa, no, no, eh. Hay cada influencer que dice que, que vende sí. una foto, una, una de eh, te saludito de todo, vende. Exactamente. Sí, sí. No, es... me mucho. Todavía no, todavía no he llegado a eso. Y, y... ¿A, a, ¿A cuánto se, se empieza a cobrar? No, no. Vale, vale, En no, el pueblo, no, no, por favor. Que, que no es mi trabajo. A ver, yo claro. en Instagram, como vos decías, Rito, es un laburo. Yo hay acciones que cobro y otras que no, pero todo lo que respecte a mi laburo lo cobro. La, la Porque realidad. está trabajando, ¿Sabes? claro. Sí, sí, que ese es el gran mito que hay detrás. Es como que hay gente que todavía no llega a entender o a ver que es un trabajo. Y la verdad es que es un laburo, o sea, para claro. mantener, para sostener, es un montón, y además quienes somos autogestivos sabemos que, bueno, nada, o sea, yo me gestiono yo sola, a ver, yo no estoy en blanco en ningún lugar, salvo en una universidad, pero no no es mi ingreso, yo después hago todo yo sola, todo, claro. o sea, tengo gente que me ayuda, pero soy yo, claro que hay lo... que cuidar el trabajo y las horas de laburo y demás que lo organizás, que lo pensás, que lo buscas, que lo producís, que los elementos para cocinar, que, que esto, que lo otro, es todo parte de, tomas, del, sí, del trabajo. La jornada laboral. Eh, es una jornada laboral que a veces es más, es más extensa que, que quienes por ahí. O sea, no, no son ocho horas en mi caso, a veces son doce, catorce, no sé, depende, ¿viste? O a veces mucha gente no entiende que, que uno tiene horarios laborales que están por fuera, no sé. Vas a un evento o vas a un restaurante y bueno, ese es tu laburo y tenés que generar contenido y es tu laburo. O sea, no es que, está bien, disfrutás, obvio, porque disfruto con mi laburo, me encanta, pero no deja de ser mi trabajo. Claro, claro. Eh, Valentina Martínez, eh, bueno, haciendo un repaso por... Eh, eh, por, por, por sí por redes por, uh, por el conocimiento por la UNLP eh, ahora a contanos y contarnos un poquitito cómo estás transitando ¿Y sí, dónde Cuchinaria? va a estar el sábado eh, y el me, sábado me te ahí ahí la dejaste y... ahí no sé si me escuchan bien porque mis vecinos están dándole con un no sé una ah, uh, sierra que... están a full no que pensé si no que les, pensé que estaban dándole punto Digo, sí, qué sí, raro. no no no no no no con no no no no no no nada, no no no no no no no no no no no no no Casi, eh, no, no en eh, eh, no. nada, sí. súper contenta, re feliz, eh, estoy todos los lunes, 12 y cuarto de la noche por Canal 13, eh, así que ahí pueden encontrar recetas saludables, fáciles de hacer, nada, es lo que siempre me piden, bueno, lo bueno es que ahí lo tienen grabado paso por paso, con detalle, todo, y después si se lo pierden lo pueden ver por YouTube. Claro. La verdad estoy feliz, tengo un equipo de laburo que son lo más, o sea, nunca me imaginé, que, que me iban a recibir también la verdad es que, que estoy muy contenta y ya van seis meses creo que estoy ahí así que estoy feliz bien bien y, el ¿Y, sábado? ¿y ahora qué vas a hacer este fin de este fin de voy a estar en eh, un sol para los chicos uh -huh. yo no sé si ustedes han visto alguna vez un sol para los chicos te porque, pido sí. un sol un sol para los chicos, chicos. exacto bueno, sí. eh, nada yo siempre lo veía desde mi casa eh, porque sí no sé porque pintaba con mi hermana y cuando me dijeron, vas a estar en un sol, fue como... Nos hablamos con mis compañeros de cocinar y los que recién empezamos y fue como, no, vamos a estar en un sol, qué emoción. O sea, nos encanta. Así que vamos a estar ahí en la rampa haciendo galletitas para todos los autos ¡Eh! que pasen. Les vamos a entregar galletitas. ¡Qué bien! Así que a donar, vayan a un sol. Obvio, Va, obvio que sí. Perfecto. Bien. Vale, bueno, cheque sí, sí, sí. Nutrición, además, sí. eh, que la pueden conocer un poquito más en cocinandoando-bajo, arroba cocinandoando-bajo, es su Instagram.